Te acuestas, pero tu cabeza no quiere dormir. Empiezas a repasar el antes de todo esto. A contar cuántos días hace que no ves a tus padres o las cañas perdidas después del trabajo. Te atrapa la sensación de un abrazo, pero no acabas de ver a la persona que te lo da. Entre las paredes de tu habitación resuena, por favor, que todo vuelva a la normalidad. Pero ¿a dónde queremos volver? Esta repulsiva pandemia nos ha traído distancia, más pobreza, más desigualdad. Sí, nos enfrenta cara a cara a lo más oscuro de nuestra vieja normalidad. Como ese espejo que miras cada mañana, ahora roto en mil pedazos. Fragmentos que resaltan una realidad que ya estaba desfigurada por la exclusión social, la falta de derechos. ¿Vamos a seguir aceptando esa imagen cada día? ¿Quién quiere verse reflejado en una normalidad en la que la merienda es la hazaña silenciosa de miles de familias? el desahucio de muchas otras, simple rutina y millones de personas sienten la pobreza pese a tener trabajo. ¿Por qué no damos puerta a la vieja normalidad? la de nuestras vidas? Si has perdido tu trabajo, si te has quedado sin luz porque no puedes pagarla y sabemos que estas palabras no sirven de consuelo. Debes saber que el fracaso no es tuyo, es de cada uno de nosotros y nosotras. Pero el éxito también puede serlo. Ahora tenemos una nueva oportunidad, sí. Todas y todos, con nuestros actos y decisiones políticas. Soluciones reales centradas en las personas. En EAPN pensamos que así lograremos un país más social e igualitario. Donde lo normal sea no mirarnos tanto, para mirar por los demás. Una Europa unida con ciudades más verdes y pueblos más habitados. Porque toda pesadilla, por mala que sea, termina con un despertar. ¿Y cuando nos levantemos otra mañana frente al espejo para ver la cara de nuestra nueva normalidad? ¿Qué reflejo queremos encontrar?